Bienvenidos todos. Somos Nico y Sofía de Chilean Create, Ushuaia Tierra del Fuego, y hoy llegó la tan esperada primera nevada en Ushuaia. ¿Nos acompañan a verla? Hoy es miércoles, desde junio, viene que cayó la primera nevada de Ushuaia. Si bien los pronósticos venían anunciando hace días que iban a caer nevadas para esta zona, veníamos sin encontrarnos con nada de nieve. El... Habían en... Algunas escarchas, las temperaturas habían bajado, pero no habían rastros de nieve. Sí, era necesario. Ahora podemos seguir con el video. Como todas las mañanas, hoy nos levantamos aproximadamente a las 10 de la mañana, abrimos la ventana y nos encontramos con las montañas y el jardín nevado. Desayunamos, nos abrigamos muy, muy, muy muchísimo y aprovechamos para salir a ver cómo está la nieve. Todas las primeras nevadas que suelen ser especiales, ¿no? Porque marcan el inicio del invierno. Y la de este año como que vale más, no sé, o, o se siente que vale más. La reacción más copada de nosotros tres fuera de Rufina que se volvió loca para los que no la conocen, Rufina es una perra de dos años que prácticamente nació cuando había nieve, entonces es una perra que adora la nieve, salta en la nieve, come nieve, corre todo lo que se puede hacer en la nieve lo hace Rufina. Para abrir la puerta fue salir corriendo y tirarse en toda la nieve. Las calles están todas cubiertas de nieve, así que como comienza el invierno es necesario cambiar las cubiertas. Nosotros vivimos muy cerca de la reserva recreativa natural Laguna del Diablo, así que aprovechamos. Suaía en este momento, la situación del aislamiento ya no es de aislamiento, sino que es de distanciamiento social y uno puede salir a esparcirse dentro del ejido urbano. Llegamos a la laguna y nos topamos con que estaba congelada pero no tan congelada como para subirse arriba una de las cosas más lindas de estas primeras nevadas es que los árboles todavía cuentan con poquitas hojas entonces es como que se acumula esa nieve y queda muy linda la vista es como bastante fotografiable Y eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado nuestro recorrido por el barrio en la primera nevada de Ushuaia. Está pronosticado que para los siguientes días va a haber más nieve, así que vamos a estar saliendo... Mucho, pero no tanto. Así que les vamos a estar dando bastante contenido de nieve. Una vez que tengamos las cubiertas con clavos en el auto, vamos a estar sabiendo mostrarles un poco más cómo es el invierno en Ushuaia. Creemos que hoy hicimos todo lo relacionado con un día de frío. Inauguramos sí. bien la temporada de invierno. Sí, sí, totalmente. Comimos algo bien calentito. Nos cambiamos la ropa Nos fría. Nos cambiamos la ropa fría. Pumos matecito y bueno. Buenas maneras de inaugurar el invierno. Bueno, esperamos que estén todos bien, tanto física como mentalmente. Que eso, sobre todo, cuesta. Sigámonos cuidando entre todos como venimos haciendo hasta ahora. Recuerden que si les gustó este video pueden suscribirse, comentar, compartirlo con un amigo, eso siempre nos ayuda muchísimo. Vamos a dejar nuestras redes sociales también para que las vean. Estamos trabajando mucho esta semana en cuanto a la creatividad, así que nuestras historias destacadas de Instagram van a poder ver en quiénes somos, nuestra tienda y todos los domingos vamos a estar subiendo fotos para que utilicen de fondos de pantalla celular. Y en estos días se viene mucho contenido nuevo también ahí, estamos bastante activos, así que esperamos Esténse que atentos. los disfrutes. Y los disfrutes. Estén atentos. Y hasta el próximo video. Y yo dice chao. Chao.